Pues esto es Horror el Horror presenta, y hoy toca la review de X, de Ty West. Empezamos. Y es que eh, este mismo viernes 29 de abril se ha estrenado en Cines Españoles, por fin, X, la última película de, de Ty West un director que venía de, de hacernos peliculitas. Bueno, se ha ido ganando fama, con, ha hecho películas interesantes como Cabin Fever 2, que aunque no estaba a la altura de, de la original de Eli Roth, era una secuela bastante interesante, o The Ink Keepers, una película que hace unos años tuvo bastante bastante tirón, ¿eh? fue una película que gustó bastante. Bueno, pues Ty West ahora vuelve al cine con esta película X que desde que se empezó a hablar de ella ha generado bastante interés eh, quizá por la propuesta. no eh, X es un slasher, un slasher bastante típico que ocurre en 1979. En este caso es un equipo de cine porno amateur eh, que va a una granja en Texas. A, a, le, le han alquilado un matrimonio de ancianitos. le es alquilado una casa. una casa aledaña de su terreno en Texas a rodar su nueva película porno. Entonces van el productor, una parejita que son los cineastas, ¿no? El cámara y director de la película. Y su novia, que va a llevar el sonido, interpretada por Jenna Ortega, y los actores principales, que son un ex marine de, que ha estado en Vietnam, que es un actor negro con una polla enorme. Y luego eh, Brittany Snow, la actriz Brittany Snow, que hace de una actriz porno ya madura y la nueva gran estrella del género que la interpreta la actriz Goz, que además es la, la protagonista de la película. Eh, hasta aquí la película no es más que un este, una serie de homenajes al, al género, incluso en la forma, en, en cómo está planteada la película, no es más que lo, lo hemos visto cientos de veces desde... La matanza de Texas, eh, Colinas ojos, cualquier película de, de este estilo de los años 70 y primeros 80, eh, todo lo que vamos a ver en X es, es muy reconocible la manera de actuar. Es interesante incluso los, los ángulos de cámara, cómo utiliza la cámara, la luz. Eh, todo lo que hace Ty West como director intenta replicar lo que hacía ese cine en ese momento, ¿no? Ese cine de terror semi guerrillero, ¿no? Que, que con suerte lograba un estreno en alguna ciudad importante de Estados Unidos. A lo mejor lograba un estreno en Los Ángeles o un estreno en, en Nueva York y se convertía en una película de gran distribución, ¿no? Como le ocurrió pues a un montón de películas de esa época. Sobre todo la madre de todas, ¿no? La matanza de Texas, que es a la película a la que este X rinde más, más homenaje, con pequeñas diferencias. Y es que cuidado, X no deja de ser una película moderna hecha por un director joven con nuevas inquietudes. O sea, no todo es un simple... No es simplemente homenajear a, a ese género que todos nos gusta y todos, todos amamos, todos hemos visto y disfrutado. Bueno, no, aquí Taiwes nos va a ofrecer algo más. Eh, a mí me llamó la atención, o sea, ahora hay una gran discusión sobre lo que se ha venido a llamar el, el terror elevado. no eh, Corre por internet, sobre todo por Twitter, que es una ciénaga de, de maldad. Toda una pelea no de, de gente que, que se da cierto aire, un poco, de lo que se llama terror elevado, ¿no? Eh, con películas como It Follows, Hereditario o, o de la propia Inkeepers de, de West, no quizá a este director le vayan a meter, o, o quizá está dentro de, de ese movimiento, no sé si voluntario o involuntariamente, de lo que ha venido a llamarse ese terror elevado. Pero sí que es verdad que X ofrece una serie de cosas un poco diferentes. no. Por ejemplo, desde hace unos años, el terror... Que siempre ha tenido ese componente, ¿eh? pero desde hace unos años yo lo empecé a detectar quizá a partir de la película La visita de Eminem Night Shyamalan, ¿no? Hay como una especie de fobia a la vejez en el terror, ¿no? Se, se ha descubierto que, que la vejez eh, puede ser terrorífica. De hecho, muchas veces lo, lo es, o sea, no, no todo el mundo llega a la edad madura de la misma manera. Hay gente que llega estupendamente y gente que llega muy deteriorada físicamente, ¿no? Entonces, efectivamente, películas como La visita o ahora La abuela de Paco Plaza, ¿no? Hacen hacen retratos terroríficos de, de la tercera edad. Y este X se suma un poco a ese... a ese movimiento, ¿no? Que está dando el terror de mostrar la vejez como algo... no, En este caso, a través de la belleza de, de actrices como... como Mia Goz o o Jenna Ortega, o, o Brittany Snow, ¿no? Y en contraste con con Pearl, la ancianita que, que da muy mal rollo, que es la mujer de, del hombre que les ha alquilado la casa, a este grupo de, de cineastas, ¿no? Entonces, bueno, la, la película, vamos a ver, X intenta ofrecer un viaje. Yo siempre, me, en el momento que la vi... Me llamó la atención, ¿no? cuando estaba en el cine, me llamó la atención una una cosa, ¿no? De, de X, su primer plano de película, ¿no? Ya, ya es una declaración de intenciones. La película comienza con un plano que ves eh, el campo, ves eh, esa granja de, de Texas, ¿no? Y es un plano eh, que parece tomado con un tomavistas de 8 milímetros con una imagen en, en 4 tercios, ¿no? Y de golpe la cámara avanza y vemos que no es una imagen en cuatro tercios, que es una imagen panorámica de cine, ¿no? Una imagen eh, 2.35 en el en, en formato ancho de pantalla, ¿no? Hace un traveling hacia adelante y simplemente descubrimos que las bandas negras que veíamos a los lados era el interior de un, de un granero, ¿no? Ahí ya la película haciendo ese, ese traveling, ¿no? Desde el interior hacia afuera, ¿no? Mostrando... Ya empieza con una declaración de intenciones muy, muy interesante, ¿no? Ya sabemos que es una película de cine que va sobre cine, en el que va a jugar con, con los elementos propios del cine, ¿no? Donde uno de los protagonistas, el, el chico, el que es cámara ¿no? de la película y director de esa película porno, que va con su propia cámara de 16 milímetros y va grabándolo todo, quiere hacer algo más, ¿no? Él, él no quiere simplemente hacer una película porno. De, de una más o sea, él va hablando que él quiere hacer y la protagonista Mia Goz su personaje mmm, lo que quiere es convertirse en la mayor estrella del mundo no no quedarse entonces a partir de ahí la película eh... es que vamos a ver y esto es, es otra cosa que, que sí que trae de, del género de, de toda la vida em... En los años 70, con películas efectivamente como La matanza de Texas, que hay que nombrarla mucho porque es una película muy... Yo la tuve todo el rato en mente mientras veía este X, ¿no? Tenía otras muchas, ¿eh? Y tenía otros muchos directores, aparte de Toby Hooper, ¿eh? Tenía otras muchas, ¿no? Eh... Eh... Vuelve a hacer o recupera... Esa parte tan, tan terrorífica del cine que, que ha seguido... O sea, en los 90 y en los 2000 ha seguido estando este tipo de, de cine, ¿no? Donde un grupo de gente de ciudad acaba metiéndose en, en un entorno de campo que termina siendo aquello una pesadilla para ellos, ¿no? Donde... yo qué sé, donde el desierto puede ser el desierto de, de, de Arizona, pero puede ser igualmente un desierto perdido por ahí... En, en Afganistán, no lo sé. O sea, sí que sigue un poco esa analogía, ¿no? De los de los chicos de ciudad que acaban tocándole las narices a un par de viejecitos, en este caso en concreto, a una viejecita, para que comience esa masacre tan salvaje, ¿no? Que, que va a mostrar la película. Vuelvo a decir que, que X no deja de ser un slasher, o sea, no... un. En forma y fondo, la película es, es un slasher, o sea, los personajes van muriendo uno por uno, uno por uno, o sea, es un body count, ¿no? Eh, quiero decir, no. X no va a mostrar. No va a mostrar nada nuevo. Es interesante, y esto también es, es un punto muy a favor de la película, de, de Taiwes y de, de la productora 24, que ahora mismo están haciendo. A 24 está produciendo unas películas interesantísimas, ¿no? Que todo esté hecho con maquillaje. O sea. Es que. Es que es una película que, que vuelvo a decir, hay que ver, ¿no? Y hay que verla sabiendo un poco. Eh, otra cosa es la putada que le ha pasado aquí en España, ¿no? Porque X se estrenó hace mes y pico en Estados Unidos, o dos meses. Y le ha dado tiempo a estrenarse en Estados Unidos. Le ha dado tiempo a salir en plataformas digitales en Estados Unidos y que aquí en Europa, y sobre todo en España, esté disponible en miles de páginas de Torrent para descargarla un mes antes de que se estrenara. ¿no? Entonces, si era una película que iba a tener poca taquilla, en el cine la hemos visto solamente los que teníamos ganas de verla, ¿no? Pero ya estaba rondando, o sea, desde hace un mes, y. Y la distribuidora aquí en España se ha cabreado. En Twitter se ha cabreado muchísimo. Ya está, es que la película no es para tanto, ¿no? Ya la veía gente, no es más que un Slash series Cuidado, una película como X, tienes que saber a lo que vas a ver. Es, esta película nunca va a ser un... Un mega hit, nunca va a ser un blockbuster. Esto no es una superproducción de James Wan, esto no es un... O sea, esto no es un Annabelle, esto no es un, un expediente Warren. Es una película más cercana, si cabe. No en forma, porque no se parece, pero sí se dirige a... A un público como, como hace Rob Zombie. no eh, Tienes que saber a lo que vas. No es tanto una película para masas, sino una película en el que tienes que saber a lo que vas. En este caso, curiosamente me ha llamado mucho la atención que siendo una película que va sobre cine pornográfico, no haya secuencias de sexo explícito en la película. Hay secuencias sangrientas muy explícitas, pero no... Y algún giro de guión interesante, un giro de guión bastante bastante interesante. A mí de la película me ha gustado especialmente... Los actores no están mal, pero es que no recuerdo el nombre de ninguno. Entonces me han gustado mucho las tres actrices. Brittany Snow haciendo de esa... Ahora Brittany Snow ya empieza a ser una actriz de 30 y muchos años. ¿no? Eh, y haciendo de esa actriz porno más madura me ha encantado. Jenna Ortega. Puede ser una gran promesa. O sea, puede ser la siguiente Scream Queen. Esa chica, o sea, la hemos visto en Scream 5. Supongo que la veremos en Scream 6 y aquí. Y esa chica tiene un, un algo interesante para el terror. Y Mia voz Mia God, se queda... Es la estrella de la película. Es una actriz que ya viene de hacer mucho terror y que ya se está convirtiendo en una gran... Scream queen del terror, ¿no? Y Ya es además de un terror un poco diferente, ¿no? Porque la hemos visto siempre en películas de terror o películas, ¿no? como de survival, listo, el remake de Suspiria o, o bueno, a mí es que Last One Trier no me gusta, pero estaba en Ninfomania, que, o sea, Mia Goth ya empieza a ser una actriz que que dentro del género hay que tenerla muy en cuenta y es la que la que se queda con toda la película. Los maquillajes y la puesta en escena son monumentales. La fotografía, los ángulos de cámara, el cómo utiliza la textura de la película. O sea, Taiwes ahí se ha marcado un, un triple. ¿no? no no, solo por ese plano inicial que os he contado. No, no. Si vais viendo la película veréis eh, muchos detalles que tiene. no, Como el director con, con, con lo que quiere hacer, con sus intenciones. Y eso es bastante... Um... Como detalle, se ha rodado en secreto, mientras rodaban este X, eh, Taewes y el equipo han rodado en secreto una precuela de, este, de esta película llamada Pearl, que la veremos, pues yo no sé si a lo largo de este 2022 o ya para 2023. No lo sé porque no, la película está rodada, la película está hecha, este Pearl está esta precuela de, de X, que desde luego... Estoy deseando ver o sea, y lo que quieran. Y si me hacen una X2 o una X3 o un perl 2, perl, lo que quieran. A mí ya me han... A mí Taiwes ya, con, él, con esta película, ya me, ya me ha comprado. Y si en las secuelas, precuelas, tal está mi agoz, todavía más. O sea, ya ahí ya, ya me han ganado como, como espectador. La película... Pues no sé si va a ser la gran película de terror de este año, o sea... En esta última temporada, o sea, yo no cuento año de, de enero a diciembre, ¿eh? yo suelo contar temporada de septiembre a, a septiembre, ¿eh? más o menos. Y para mí esta temporada comenzó con Halloween Kills y, y terminará probablemente, o la siguiente comenzará con Halloween Ends, ¿no? Y para mí más o menos eso es una temporada de terror, ¿no? Más que de enero a enero. Y yo no sé si en, en esta temporada personal que yo me hago, si X va a ser la gran película de terror que, que yo haya visto. O Sobre todo porque hemos visto películas muy grandes y muy comerciales como Halloween Kills o, o Scream 5, ¿no? que han sido slashers muy divertidos, muy sangrientos, muy salvajes, muy idos de, de olla. Pero desde luego X, como terror independiente, quizá quizá sí que sea la, la película al año que viene, cuando se hagan los siguientes Fangoria Chainsaw Awards a tener en cuenta. Por lo demás, como siempre os digo, eh, comentad en, en este vídeo o en cualquier otro, dejad cualquier comentario, eh. seguidme en redes sociales, que sabéis que solo uso Twitter e Instagram, suscribíos al canal si os mola lo que veis, y como siempre os digo, regaladnos ese like que tanto sube nuestro ego. Nos vemos pronto. Adiós.